Yo creo que ahí va a estar bien. Ah, que me caí. Esto es... Ay, ay, las cosas que se caen. Bueno, entonces... No me pongan la mierda encima. Perdón. Ahí estamos, bien. Entonces que decir que que los argumentos de la planista son una... Mierda. Una mierda. Son <risa> planos. <¿Qué>? Son planos. <risa> los argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos planos? No, no, decídme bueno. No, el argumento, el argumento? Pues, no tú que los No, tú cuáles son los planos. No, argumentos la Tierra? Eh, eh. La Tierra es plana porque la mejor, la, vamos a ver, siendo sincero, honesto, con la mano en el corazón, diciendo la verdad. No, no lo que me han contado ni lo que yo creo. Yo lo que veo es que esto está plano, no se mueve y el sol se mueve. ¿Vosotras veis que el sol se mueve, sí o no? El Sol se mueve, sí. El pensar que lo que se mueve en la Tierra te viene Pero bien. Es que ¿Entonces por ese mismo argumento que está más cerca, Murcia o el Sol? ¿Eh? Lo que yo veo es el Sol, está más cerca del Sol que Murcia. Es lo mismo. Esto, esto argumento, el argumento, es lo mismo. El argumento murciano, es el mismo tipo de argumento. El argumento murciano no, no, ¿Si, no lo... Veo? <risa> si lo veo... Si lo veo, lo creo. O si lo veo, no lo creo. ¿Tú ves que el sol se mueve, sí o no? Sí. No te crees que el sol se mueve, te crees que la Tierra se mueve. ¿Y por qué ¿Eh? no se mueve la estrella polar? ¿Eh? ¿Por qué no se mueve la estrella polar? Que sé, yo no estoy hablando de la Tierra polar, que le des por culo, yo no estoy hablando de la <risa> Tierra polar. estrella polar. La estrella polar, por... además, esa es otra. Si el sol estuviera girando por ahí por la galaxia, ¿por qué siempre está la estrella por, por el mismo sitio? Porque está girando... en el eje, ¿Eh? está en el eje donde gira la Tierra y es la única que lo gire, por eso se si al norte. Ah, ¿tienes? ¿tienes? Vosotros sí que tenéis argumentos de Tierra. <risa> La tierra, ¿vosotras notáis que se mueva esto a 1670 km por hora? ¿Lo notáis sí o no? Responda a la pregunta. ¿Lo notáis sí o no? Eso, no, no ahora, ¿eh? En avión sí. ¿El avión, ¿tú has notado que se mueve? Yo noto que me cuesta más ir de una parte que la otra, porque se mueve. ¿Qué? Cuando Pero... yo voy a Brasil me cuesta ir 20 horas y cuando vuelvo me cuesta ir... Bueno, me, estás, me estás haciendo abstracciones no, y yo estoy no, viendo he hecho, algo muy concreto, he muy concreto, muy no, concreto. concreto. Y te tú notas, tú cuenta. responda a la pregunta, tú notas que la Tierra se mueve, sí o no. Pero bueno, ¿la Tierra es plana y gira? Eh, eh, respondan a la pregunta. Esto es un interrogatorio policial terraplanista. Es que no se caga entonces. Me da igual. Responda a la pregunta. ¿Notáis que la Tierra se mueve, sí o no? No. No. No sé, sea, no veo el airecillo de este ¿El, es airecillo, es, el, el airecillo es el airecillo. Pero esto no se está moviendo. No se ve que se mueva ni se siente que se mueva. ¿Eh? Porque te mueve a la vista de los ojos. Bueno. <risa> la pregunta, la pregunta. ¿Lo notáis? ¿Lo notáis? Notáis que se mueve, yo no noto que se mueva, nadie nota que se mueva. El método científico se basa en la observación y en la experimentación y que cualquiera pueda repetir el experimento en cualquier sitio, cualquiera, en cualquier sitio del planeta.